Hace varias eh, semanas o meses, estamos visitando el mercado porque creemos que es un sitio donde acuden de muchas personas y puede ser uno de los sitios que pueda tener mayor contagio. Y como tal, eh, hemos proporcionado muchas orientaciones, muchas mascarillas Ustedes son testigos que me han acompañado en varias ocasiones y hoy me estoy apersonando para dar la voz de alarma de que se inicia de nuevo el nuevo toque de queda hoy a las 7 de la noche. ¿No usted, General, que viene ayer que estos operativos tendrán un poco más recios? No, claro que sí. Cada día que pasen, van arriesgando más. Porque si la población no ha creado conciencia de lo que no ha pasado en esta provincia a nosotros, incluyendo a mí, que estuve enfermo del COVID-19, si no ha creado esa conciencia, vuelvo y repito, entonces hay que arriesgar, hay que arriesgar con eh, detenimiento para orientarlo mejor allá, entonces en la cárcel.